Estamos aquí con Daniela Paola de Cielito Lindo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y Paola, cómo estás? Muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué trajero, qué trajo Cielito Lindo para, para el festival? Cielito Lindo trajo para el festival las paletas artesanales, que son 100% naturales, eh, pues están destacadas porque no son sabores comunes, ¿no? ¿Y qué más trajeron? Bueno, también las paletas artesanales vienen para los animales, para perros, tenemos de pollo, carne, verduras, de es moti entonces también es una opción no solo para las personas sino para también sus animales Claro, el evento, el evento es pet friendly pueden venir con sus animalitos, con sus, con sus mascotas y pues vienen a comer heladito aquí de Cielito Lindo, ¿cierto? Claro, hagamos sí. una cosa, invitemos a la gente para que vengan al, al evento eh, Hola amigos, eh, los esperamos acá eh, para que compren paletas y disfruten de los eventos que hay acá Y, no, y los sabores deliciosos que tiene Cielito Lindo para ustedes